Wikipedia se ha convertido en, la principal, en el principal sitio de referencia en internet, es decir, tú lo que busques lo buscas en Wikipedia y es el primer resultado que te arroja cualquier buscador. Entonces, eh, la representación de las mujeres, si no están en Wikipedia es como si no estuvieran. Eh, es importante que estén las biografías de las mujeres destacadas, relevantes de cada país pero también es importante que haya mujeres editoras para que los artículos estén redactados desde una visión no machista, no patriarcal que no haya ninguna relación familiar o de amistad eh, la hija de, o la mamá de, o la prima de tal presidente, tal investigador, tal actor eh, que no estén redactados desde una visión sexista como poner estado civil, sus medidas, peso, estatura de las mujeres y porque además eh, somos las mujeres quienes más nos interesa que estén representadas las, de, las demás mujeres para no seguir siendo invisibilizadas por la historia. O sea, son batallas largas, duras, pero que pueden concluir siempre y cuando haya más personas interesadas en reducir esta brecha de género que existe en Wikipedia editatón o editatón es un maratón de edición de wikipedia nos juntamos varias personas a editar wikipedia durante varias horas y ya es un hackeo en la palabra maratón al maratón o, o la maratón que se corre 41 kilómetros se hackeó y se le llama editatón como también se han llamado hackatón pero eh, en méxico empezamos a hacer eventos exclusivos para mujeres eh, un porcentaje mínimo de los eventos de Wikimedia México son eventos en donde no puede haber hombres en, eh, de manera presencial, a distancia sí que pueden eh, pero entonces teníamos que buscar un hombre que nos identificara y que, y que separara esos eventos o que identificara esos eventos como exclusivos de mujeres y se nos ocurrió hackear el hacking de la palabra maratón y ponerle una editatona y al principio fue muy complicado eh, honestamente fue difícil Convencer a la comunidad primero de Wikimedia México, después eh, de otros países, pero nos aferramos y, y la terquedad logra muchas cosas en Wikipedia. Entonces eh, se ha convertido un poco en un referente. Se han hecho ya en varios países: se ha hecho en Ecuador, en Costa Rica, en Perú, eh, editatonas. No siempre son exclusivas de mujeres, pero sí, sí que se tratan temas de, de género. Eh, se edita sobre feminismo, se edita sobre biografías de mujeres, que, que el porcentaje en Wikipedia en español es mínimo de las biografías de mujeres. Y creemos que, bueno, al menos en mi país, en México, ha funcionado bastante bien eh, con organizaciones feministas, con institutos de, de las mujeres. Eh, el invitarlas a participar y el primero el decirles, cualquiera puede editar, porque eso pasa muy frecuentemente, que las mujeres dicen, oye, no está tan científica en Wikipedia, pero no se enteran que ellas pueden hacer el artículo. Entonces nos ha funcionado muy bien como una palabra que la, la gente ya la relaciona, la relaciona con Wikipedia y la relaciona con temas de género. Entonces creo que es una de las maneras en las cuales incentivamos la participación de más mujeres.